Hola, me llamo Carmen Sarabia y soy ayudante del Departamento de Enfermería de la Universidad de Cantabria y vengo a presentarte este curso MOOC que hemos preparado en la plataforma MiriadaX, una serie de profesores del Departamento de Enfermería que tenemos una inquietud especial sobre la investigación y la divulgación científica. Este MOOC va dirigido a cualquier persona que se dedique al ámbito académico, al ámbito de la investigación o que simplemente está realizando una labor científica desde el plano asistencial, le vamos a dar una serie de tips sobre la importancia que tiene hacer una buena búsqueda bibliográfica, saber seleccionar bien las preguntas de investigación, aprender a hacer un resumen para presentar a un congreso o hacer un resumen para presentar a un artículo científico. También aprenderemos cómo realizar correctamente un póster y una comunicación oral desde el ámbito de, de la divulgación científica y aunque el área va muy centrado a, al área de ciencias de la salud, puesto que hablamos dentro del ámbito de la, dentro del departamento de enfermería, realmente los tips que vamos a dar pueden ir orientados prácticamente a cualquier área divulgativa. También te daremos algunos tips de cómo aprender hablar en público para hacer una defensa de, ese, de esa comunicación oral, de ese póster, que también te pueden servir desde el punto de vista del ámbito académico para hacer una buena defensa de tu trabajo fin de grado, trabajo fin de máster o incluso tu tesis doctoral. Hemos preparado también un último módulo que es muy importante en el que vamos a hablar de los aspectos éticos que debemos de tener todos los investigadores a la hora de llevar a cabo la recogida de datos y poder manejarlos adecuadamente porque guiarnos por una serie de eh, aspectos éticos le va a dar mucho más valor a todo el desarrollo científico que llevemos a cabo la mayoría de los profesores que vamos a impartir este curso somos doctores en diferentes ámbitos y te vamos a aportar nuestro punto de vista de una manera bastante amena y cercana para que te sea útil en el desarrollo de la divulgación de todo el conocimiento científico que nos hace crecer a todos el módulo el curso está orientado en módulos como todos en miriadas, se abrirá uno nuevo cada semana, después de cada módulo que está formado por una serie de vídeos y también por material interesante que te hemos preparado, habrá, hablar, habla, perdón, habrá una serie de ejercicios y test de evaluación donde vamos a evaluar tus conocimientos. Inscríbete y acompáñanos en el apasionante mundo de la divulgación científica.